Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy os voy a enseñar cómo he hecho estos zapatitos. Son unos zapatitos que podemos utilizar para hacer los duendes, ninfas y hadas. Se queda de pie sin ningún problema y si quieres ver cómo los he hecho, vamos con el vídeo. Mirad qué piernecilla le he hecho a, a nuestra hada Edriel. Me encanta le hecho unos hoyuelos en las rodillas les he marcado la rodillita y le hecho estos zapatitos que mirad qué monos que son aquí encima le voy a poner un cascabel de estos que son muy muy pequeñitos pero no se lo voy a poner ahora porque si no vamos a estar todo el vídeo escuchando el ruido lo vamos a dejar para más tarde quiero que veáis eh, que a pesar de tener esta forma el zapatito la pierna se mantiene de pie sola eh, tiene suficiente aguante suficiente apoyo mirad le he puesto con, con fieltro le he hecho lo que es el zapatito después le he puesto un tul haciendo una florecilla y unas eh, hojas que son eh, plateadas esto ahora lo vamos a pegar con silicona vale lo que lo tengo aquí puesto solo para que lo veáis ahora después lo vamos a pegar y eh, le he puesto unas hojitas eh, en color plateado que es una cinta que compré en un bazar me gustó mucho eh, pone que es cuerda para manualidades pero realmente es una cinta plateada mirad qué bonita que es eh, yo la tengo también en tono verde y también combinada con con cuerda y es súper bonita pero cuando vi esta pensé mira para ahora para navidad y para hacer heladita me va a venir genial y es la que voy a utilizar entonces os voy a explicar cómo he hecho esta piernecilla me encanta el zapato, la verdad es que es una monada y se mantiene súper bien, solo y sin problema. Bueno, pues eh, primero, he hecho mi, mi patrón del zapatito y también la suela. Como veis es una suela muy, muy diferente, es una suela que hace más bien pico, pero también tiene posición, ¿vale? Tenéis que tener cuidado a la hora de, de colocar la derecha o izquierda. Eh, aquí os he dejado una señal que ya os la dejaré también más marcada en el en los patrones eh, vamos a coser desde aquí daremos toda la vuelta y coseremos justo hasta la señal y vamos a rematar al empezar y al terminar y en esta parte la vamos a poner doble en el tejido por lo tanto no vamos a necesitar hacer más costuras es muy sencilla esta botita en la parte de arriba yo la he dejado como un centímetro y medio más o menos más alto, también os lo dejaré escrito en el patrón, pero bueno, si se me olvida, eh, le he dejado ese trocito para hacerle esta vuelta, ¿veis? Para darle un pequeño toque. Y lo que he hecho ha sido que con la tijera de zigzag le hice este este remate. Pero bueno, eh, vosotras con lo que tengáis ya sabéis que, que no hay ningún problema. Eh, ¿Veis? Eh, yo he cogido fieltro, he puesto el tejido doble y le he dejado este centímetro y medio que os decía y he cosido justo hasta la señal entonces vamos a recortar ya veréis que es que está hecho en un momento vamos a recortar todo el exceso de, de la costura en la parte de aquí del pico vamos a dar un corte así en esta posición para que nos resulte más fácil sacar eh, ese, ese piquito. De aquí vamos a ir recortando lo más ajustadito posible y cuando lleguemos a la zona que tenemos ya cosida bajamos en recto. Ahora con ayuda de, de la tijera vamos a dar unos pequeños piquetes justo en la parte más redondeada porque es fieltro es un tejido muy grueso y nos va a hacer falta para, para que nos asiente bien y ahora le vamos a dar la vuelta vamos a ayudarnos para sacar este pico vamos a hacer con una brocheta con mucha calma si veis que os cuesta también podéis ayudaros con una, una aguja que sea gordita eso ya como a vosotras mejor, mejor os venga y más cómodo resulte como va haciendo esa media luna pues es un, un círculo muy, muy pronunciado pero la verdad es que cuando diseñé el zapatito me encantó porque vi que se mantenía conseguí mantenerlo perfectamente de pie con la fuerza suficiente porque yo había visto este tipo de zapatitos pero en muñecas sentadas que quedan muy bonitos pero ya sabéis que yo siempre estoy metida en, en retos y, y también bueno pues voy estudiando nuevas formas y, y nuevas técnicas y bueno pues quería hacer ese zapatito pero para dejar a la muñeca de pie y bueno pues mirad lo conseguí y ahora lo comparto con vosotras para que vosotras también si os apetece lo, lo hagáis mirad la parte de arriba lo vamos a doblar la vamos a dejar más o menos como a la altura de, de la otra botita esta se me olvidó cerrar, dejarla abierta pero vamos la abrimos en un momento la cosilla hasta el final y debería haberla dejado un poquito abierta aquí ahora lo que voy a hacer va a ser dar un nudo y un punto para que no se me vaya veis nos tiene que quedar así esto ahora lo voy a hacer para que no se me mueva la costura mientras vamos a ir haciendo todo esto y después se lo pongo mira vamos a, a cogernos la piernecilla eh, esta suela que es de cartón mira yo utilizo cualquier cartón que sea rígido en esta ocasión fijaros tengo unos calcetines eh, paso la la suela por el cartón y después ese cartón me cojo un trocito de tela lo recorto como a un centímetro y medio de, de anchura le di la vuelta muy poquito porque ya veis que es una media luna nada más es muy poquita cosa lo que hay que, que rellenarle entonces le metemos y le damos un poquito de forma a esta, a esta media luna sobre todo en la parte de, del principio en la parte más finita ahí es donde más tenemos que, que ponerle relleno porque eso vacío queda muy feo si no llegáis con la brocheta le metéis la otra más finita veis yo ahora me cojo esta que tiene punta y la voy llevando todo el relleno hacia la esquinita y así consigo que me quede llena porque se ve muy fea si ese piquito está vacío y ahora que ya lo hemos llenado subimos la guata y rellenamos el resto ya os digo que no hace falta que esté muy, muy duro solo con que mantenga la forma es suficiente y ya lo tenemos así voy a hacer primero esto porque me da miedo que me, se me olvide bueno pues ya está cosidito es que me pone de, de, de mala uva porque creo que luego se me puede olvidar bueno vamos a medir las dos piernecillas para dejar los zapatillos iguales y una vez que lo tenemos ya igualado lo que vamos a hacer va a ser cogernos un par de alfileres para ayudarnos a sujetarlo bien y vamos a recortar toda la parte de, del exceso de costura y vamos a cortar a ras veis y ya que lo tenemos así lo que vamos a hacer va a ser ponerle la suela bien mientras se nos calienta la silicona para pegarle la, la suela os voy a enseñar cómo he hecho la florecilla del de, de lateral mirad eh, lo que he hecho ha sido cogerme un trocito de tul en esta ocasión fijaos qué bonito es con sol, con estrellas y lunas en plateado me encanta. Y le he dado pues dos vueltas. Lo he puesto así a la mitad. Verás. Y he cogido dos trocitos pequeños. Y he hecho como una especie de, de lágrima. Hacemos un circulito y hacemos otro circulito veis hace como una lágrima de esto pues he cortado dos más o menos de ese tamaño y bueno pues mmm, otros dos o tres mirad dos vamos a hacer tres un poquito más pequeños esto lo he hecho con todo lo que me ha ido quedando de del vestidito ahora veréis cómo he hecho las del vestido son iguales que estas pero más grandes y entonces de todo lo que me fue sobrando del vestido pensé que para los zapatitos quedarían chulos entonces cogemos una, una hebra de hilo del color de del zapatito o del color del tul y vamos a cogernos mirad del más grandote por la parte del revés y así más o menos a la mitad le vamos a dar un par de, de hilos. Ahora cogemos uno pequeño. Vamos a hacer igual. Cogemos uno grande. Vamos a hacer lo mismo. Esto es hacer una florecilla. Y ahora uno de los pequeños. Y una vez que ya lo tenemos los Cuatro, al final, mira, vamos a ponerle cuatro. Este lo vamos a quitar. Ya que tenemos estos cuatro, vamos a tirar de, del hilo y vamos a dar hacia abajo todo. ¿Veis? Así. Y aquí le vamos a dar unas puntadas. Entramos, salimos, intentamos coger todas las, las capas de tul. Y fijaos de qué forma más sencilla hemos hecho una flor súper bonita esto lo hacéis a ojo yo para los zapatos no tengo medida os he sacado una medida para lo que es el vestido pero ya os digo que es que eso va muy a gusto de, de cada uno es yo es que lo hago casi siempre lo hago todo a ojo mirad veis así nos quedaría lo que es la florecilla ya qué mona pues ya tendríamos preparada para colocar en el zapato sabéis que utilizo goma eva para la suela de los zapatillos y es una goma eva normal y corriente lo único que esta, bueno pues tiene este dibujo pero si no la si no tiene este dibujo y es lisa no pasa nada si no tenéis goma eva con fieltro la cuestión es ponerle algo en la suela y ahora voy a recortar tres hojitas que son las que le he puesto aquí para ponérselo en el otro zapatito Lo que he hecho ha sido solo esto, ¿veis? He seguido la, la línea de, de la hoja. Y si veo que necesita darle un poquito más de forma, pues se la doy. ¿Veis? De esta forma tan sencilla. Muchas veces cuando vamos a ver materiales, pues no se nos ocurre nada. Yo soy mucho de cuando veo algo que me gusta aunque no me hace falta en ese momento para el proyecto que esté haciendo me, lo compro porque al final lo veo puesto en otro sitio y cuando hago ese proyecto sé que tengo ese material porque a veces vas buscando algo concreto y no encuentras y otras veces lo tienes delante y hay que aprovechar bueno pues eh, vamos a poner una piernecilla para cada lado ya sabéis que la parte de abajo llevan llevan forma y vamos a pegar la suela porque ya os digo que yo esta la tenía preparada a medias para terminarla con vosotras y hacer la otra parte de, de la suela el zapato no va pegado lo quiero así lo quiero suelto si lo queréis pegado podéis hacerlo a través de esto pero yo quería dejar este filito entonces este zapato este piececillo mira para allá y este mira para acá, pues vamos a ponerle aquí. Vamos a poner primero la suela. Apoyamos bien. Y ahora recortamos. y ahora nos queda solamente ponerle las las florecillas estas Mirad, un poquito de, de silicona si no tenéis estas florecillas estas hojas eh, las podéis hacer con, con goma eva con cartulina o poner otra cosa no hace falta que sea que sea esta hoja en concreto Ahí muchas cosas podéis ponerle incluso eh, unas piedrecitas lo que tengáis no, no, os, no os quedéis sin hacer una muñeca o, o algo que os guste porque no tengáis ese material en concreto buscar unos alternativos y ya está se le pone no pasa nada no siempre tenemos todo lo que lo que necesitamos o encontramos lo que necesitamos bueno pues vamos a, a ponerle la flor un poquito de silicona y la vamos a pegar aquí y voy a pegar esta otra porque no la tenía pegada mira de qué forma más fácil más rápida y más sencilla hemos hecho unos zapatitos de duende o de hada son monísimos, la verdad a mí me gustan mucho son muy facilitos y muy rápidos <música>